¿Qué tal, queridos amigos? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Nos ponemos en la presencia de Dios para iniciar nuestra jornada. Yo quiero invitarlos para que, iniciando nuestro día, le demos gracias a Dios. Vamos a pensar en el en motivo, la razón, para decir gracias. Usted y yo somos bendecidos, súper bendecidos por el Señor. Por eso digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Ah, hoy lunes, la memoria de San Ildefonso arzobispo del siglo VII, español, preparado para el combate, murió el 22 de enero del año 667, a los 61 años de edad, después de nueve años de episcopado. Un gran impulsor enamorado de la Virgen María. Eh, bueno, aprendamos de estos santos, aprendamos el amor a Dios, el amor a la Virgen. Y la vida cristiana llevada a la altura de la mejor manera. Marcos 3, 22, 30 es el evangelio que vamos a meditar el día de hoy. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belsebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no podrá subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en una casa de un hombre fuerte para despojarle su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. Créanme, Todos se les podrá perdonar a los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un de espíritu del mundo. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues esta palabra que hemos escuchado nos impulsa, nos invita a que afiancemos nuestra fe. Muchas veces nosotros mezclamos una serie de creencias, una, otra. Además, casi que muchas veces jugamos con Dios. Decimos que sí creemos, pero estamos pendientes de otras artilugios y cosas raras y extrañas. Esta palabra es un fuerte llamado a atención, o creemos o no creemos. Y si digo que creo, pues creo con toda. No juego a la doble ni a medias tintas. Si digo creo, creo de verdad. Acepto todo. Acepto al Señor como el Señor de todo. Señor del universo, Señor de mi vida. Pongámonos en la presencia de Dios. Que todo lo que hagamos hoy sea para la gloria de Dios. Para el bien de nuestras almas y la salvación de todos. Amén. Feliz inicio de semana. Feliz día.